Hola universitarios, ¿cómo están? Les saludo muy cordialmente. En este video quiero hacer un poco de algo diferente. No es ningún tutorial, no es un, una manera de buscar uh, información académica en internet, no es nada de eso. Es más una reflexión sobre mis errores como universitario en mi poca experiencia en mi poca para algunos, en mi mucha para otros yo en, en mi experiencia también de 5 años de haber estudiado en la universidad y de continuar porque estoy en el proceso de presentar mi tesis así que aquí van algunos errores o cosas que yo considero que fueron errores míos y que les sirvan a ustedes para que sepan afrontar mejor algunas situaciones que sepan tener alguna, algún otro punto de vista, que les equilibra el camino. Así que vamos a comenzar. El primer error que yo creo que cometí fue no haber sido sistematizado. Esto ya lo comencé a hacer al final de la carrera. Pero al principio... Ah, por cierto, yo estudié bibliotecología y estudios de la información en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando tenía ciertas actividades por hacer planteadas para el semestre, no llevaba una agenda y esto me causaba mucha confusión a la hora de la entrega de los trabajos porque las fechas ya estaban marcadas, las fechas siempre se marcan con antecedencia, muchos profesores ya las marcan y yo lo que hacía era apuntaba en una libreta, a veces apuntaba, escribía en el celular a veces escribía en una cosa que se llama Google Keep. A veces usaba Evernote, esa es una aplicación para escribir notas en clases. A veces escribía en mi computadora y entonces yo tenía toda la agenda dispersa por todos lados. No usaba un método, no me quedaba con una forma de hacer las cosas. Entonces esto me llevaba a un caos, a una confusión gigante. Y yo propio complicaba la situación. O sea, la universidad ya es un proceso complicado. Estudiar todas las materias, todos los trabajos. Además, perdemos un montón de tiempo en redes sociales, haciendo otras cosas, etc. Fue un error horrible. No lo cometan. Intenta tener tu agenda física en un, en un cuaderno, en algo, en algo así, en un blog. Donde tú sepas que aquí está todo lo que tú tienes que hacer durante la semana, durante el mes, durante el semestre. O si lo prefieres y si te da más, si te acomoda más, tener un, un dispositivo así o tu propio celular que te sirva para tomar notas, para poner toda tu agenda. Solamente un sitio, escoge un sitio donde tengas que escribir todo, no te, no te llenes de información por todos lados porque después pagas las consecuencias y las consecuencias son no entregar trabajos a tiempo. Quedar mal con algunos compañeros. No tener vida social porque también te llenas de actividades y no, no has acabado ni una, no has acabado otra, entonces te complicas la vida toda. Entonces, el primer error fue no haber sido sistematizado. El segundo error que tiene que ver más con, con el ego personal es querer ser siempre el mejor. Siempre sentía como una presión por estar siempre dando lo mejor, como... Como siempre querer sobresaliendo y esto no está mal porque te lleva a tener mejores notas a presentar mejores trabajos pero había ahí una especie de de competencia insana de mi parte es así estaba más enfocado en querer ser mejor que los otros en vez de querer mejorar mis propios trabajos creo que hay una diferencia muy grande entre ¿La comparación insana o esa comparación que a veces hacemos como yo quiero ser mejor que él o tener mejores notas que aquella"? esa Eso no te permite cooperar con los otros. Y creo que una parte también importante del proceso universitario que me he dado cuenta es la cooperación, porque muchas veces, muchas veces vas a necesitar ayuda. Porque las sociedades se han constituido de esta manera en grupo, en sociedad, un conjunto de personas trabajando por un objetivo en común. Que ahora parece todo un caos y que todo todo el mundo trabaja por por su beneficio. Pero la intención es trabajar más en equipo y esto no es no es bueno, no es sano. Intenten siempre superarse a sí propios, superar sus propios trabajos anteriores, pero trabajen en equipo. Y no te concentres en ser mejor que aquella persona o que aquel chico o tener una mejor nota que el otro. Concéntrate en tener tu mejor nota, en tener tu mejor trabajo y, y cada vez ser un poquito, presentar trabajos de mejor calidad. Es eso, no ser mejor, sino presentar trabajos de una mejor calidad. ¿Y qué es la calidad? Pues ahí lo tienes que medir con algunos parámetros, bla bla bla si te interesan todos estos temas suscríbete al canal que yo de eso hablo de la vida universitaria, de la vida académica de cómo buscar información académica, citación, plagio cómo encontrar diferentes materiales en internet, etc. entonces de eso hablo en este canal y eh, ese es el segundo punto, querer ser siempre el mejor en comparación con los otros el tercer punto que tiene que ver con el anterior Sentirme mal con la crítica. <risa> Duele cuando critican tus trabajos. Y más cuando te, te esfuerzas por hacer un, un trabajo bien hecho. Eh, yo me acuerdo de una profesora que tenía que nos llamaba a, a la revisión de los trabajos. Ella era muy dura con la crítica. Eh, aprendí mucho con ella, sobre todo la cuestión de la escritura académica, de la citación, de la redacción más más adecuada y más profesional ¿por qué uno en la universidad no puede escribir como, como escribías en la primaria, en la preparatoria? es completamente diferente el, el tipo de escritura y el tipo de estructura tiene que ser mucho más pensada mucho más sistematizada y que el otro comprenda tus ideas intentar transmitir la información de una manera más objetiva bueno, depende también de la información, o ¿no? si es un ensayo no me sentía molesto me sentía más triste, como que lo que yo hice no fue suficiente. <risa> y eso es completamente estúpido, no tiene sentido que te sientas mal o que te pongas triste. Eh, para eso vamos a la universidad para intentar ser eh, más sistemáticos, mucho más profesionales a la hora de, de escribir, de redactar textos, de presentar ideas de una manera más formal. No es en ningún momento para atacarte a ti como... A tu escritura está horrible. Que también hay que distinguir, ¿no? Cuando alguien está atacándote directamente a tu, a tu persona más que a tu trabajo. Que, se, que eso se lo denominan falacias. Es un tipo de falacia específica. Entonces hay que saber distinguir. Pero sobre todo cuando alguien está criticando tu trabajo. Es para que tú puedas mejorar. No te sientas mal por este tipo de cosas. La crítica es siempre para que puedas mejorar. Yo me sentía mal. Pero... Con el tiempo te vas dando cuenta de, de las cosas y lo vas superando. Esto se puso muy brillante. Ahí está mejor. Ustedes disculpen, pero ahora es de mañana y está saliendo el sol. Entonces se puso cada vez más brillante y no me di cuenta. El cuarto punto es no haber ido mucho a fiestas. <risa> y, y no me malinterpreten con, con este punto yo me esforcé mucho en la universidad dejé de asistir a muchas reuniones sociales dejé de, dejé de ir a este tipo de eventos por, por algunos años porque me concentré así mucho mucho mucho en, en los estudios en la universidad y eso también me, con, me permitió conseguir una beca para estudiar en el extranjero y esto también me permitió tener una, una nota casi excelente en la universidad pero cada vez me he dado cuenta que, el, que la vida, o en este caso la vida académica, en este caso que estamos hablando de la universidad es muy pendular, o sea, cuando estás muy de este lado, tienes que ir un poquito para aquí y cuando estás yéndote todo hacia aquí, tienes que regresarte otra vez para este lado no es que sea lo mejor ir a fiestas porque te puedes completamente perder con, con los amigos y de repente Dejas de ir a clases, te deja de importar, bla bla bla, muchos, muchos, muchos compañeros que no pudieron concluir la universidad por eso, porque se dejaron ir por las fiestas universitarias. No hubiese cambiado en nada si yo hubiese ido a alguna fiesta, algún, algún, alguna reunión. Yo era un exagerado, era muy exagerado. Ahora, en este tiempo de COVID... No recomiendo, no recomiendo para nada ir a ningún tipo de fiestas en este momento. Sí, tal vez algún tipo de reunión en algún parque, en algún sitio, siempre con, con las medidas que podamos tomar para evitar enfermarnos. <risa> eh, entonces, este es el punto que yo quería mencionar, que fue un error que yo cometí cuando estudié en la universidad, no haber tenido tanta, tanta vida social. Es eso. El quinto punto, no haber ido a muchos museos. Me encantan los museos, pero no me esforzaba por ir a más. ¿Y por qué específicamente los museos? Es pues porque en los museos aprendes un montón de cosas. En, en la Ciudad de México, que era donde vivía antes, había museos de todo. Es la capital con, casi con más museos en el mundo. No me acuerdo qué lugar ocupa en este momento. Pero tiene una cantidad enorme de, de museos. Y otra vez, por estar enfocado mucho en los estudios, bla, bla, bla. No iba a los museos. Y los museos te enseñan un montón de cultura. Te envuelves de arte, de música. Te envuelves de todo esto que, que hace al humano tan ag agradable y tan lindo. A mí me hubiese gustado ir a muchos más museos. Además en la Ciudad de México tienen algo muy bonito que es los fines de semana los museos son gratuitos para todos y para universitarios tienes en muchos museos a veces es completamente gratuito y a veces son de pago pero pagas muy poquito, o sea es, es un precio ridículo por lo tanto me hubiese gustado ir a más museos por haber aprovechado más la ciudad, como envolverme un poco más en, en, en la vida cultural que es muy interesante y sobre todo para un universitario tener de saber conocer lo que se pasa en los ámbitos culturales de tu ciudad o de tu país es importantísimo, es fundamental así que si puedes ir a más museos ve yo fui a muchos pero no creo que no fui a los suficientes dedica algún fin de semana un, un fin de semana por mes puedes visitar un montón de, de museos en lo que dura tu carrera. Entonces, ni siquiera tienes que dedicarle así un montón o nada de tiempo y te va a distraer de tus actividades académicas. Eh, Vea más museos, conviene y, y te vuelves una, una mejor persona. El sexto error que creo que cometí fue querer parecerme a los otros. Y miren, yo soy de una comunidad muy pequeñita, al norte del estado de Guerrero y me fui a estudiar a la Ciudad de México Guerrero es como una especie de pueblito porque sé que me ven personas de otros países de Bolivia, Colombia, etc. y Guerrero es un, es un, país, que se, es un país Guerrero es un estado que se encuentra al sur del país y vivía en un pueblo muy pequeñito no, no había absolutamente nada no, ni siquiera hay universidades eh, hay universidades, universidades cercanas pero no querían lo que yo lo que yo quería estudiar así que me fui a la Ciudad de México y ahí la moda era diferente, la ropa, los zapatos y todo esto que, que adorna a las personas con que les da algún tipo de estatus eh, que se ven de manera diferente, etcétera y yo veía y, y pensaba es que yo quiero parecerme a ellos <risa> no lo pensaba de manera literal pero yo lo sentía, entonces yo intenté como alejarme de lo que yo era y comencé a adquirir nuevas, una nueva identidad, por así decirlo, y esto me, mmm, siento que, que, que me cambió completamente, también es el proceso de adaptación y todo, pero yo siento que lo forzaba un poco, todavía más porque estaba en la universidad y yo veía como la moda local, <ríe> la moda de como que intenté adaptarme a eso y fue una estupidez. Sigue tu camino, a las personas no le interesa en lo absoluto eh, tu ropa, eh, estudia y prepárate, es lo que más importa en la universidad, eh, vive, conoce personas, olvídate de la parte exterior, pero la verdad no tiene, no tiene importancia ninguna, es súper banal. El séptimo punto es haber leído más. Y creo que los universitarios están doblemente eh, obligados a leer más porque los universitarios son los que tienen más contacto con la cultura escrita en comparación con, con el resto de la, de la población que ya está trabajando o que no tiene estudios universitarios. eso también son estadísticas que cambian de país a país. Los universitarios son los que están en mucho más contacto cotidiano, día a día con textos y el texto es algo que distingue a los universitarios a los académicos, yo, yo creo que fue un error también no haber leído más, sobre todo clásicos eh, La Iliada, La Odisea haber leído más a Julio Cortázar a Borges eh, a grandes clásicos latinoamericanos y no solo latinoamericanos, iberoamericanos o internacionales, eh, Edgar Allan Poe, Lovecraft, haber leído de todo, eh, haber leído mucho mucho más, me hubiese gustado mucho, hay tantos tantos autores que me hubiese gustado dedicar más tiempo en la universidad y que tampoco interrumpían mis estudios universitarios, así que si puedes leer más lee, empápate de, de, de toda la cultura de tu país, de la cultura latinoamericana. Incluso he pensado en abrir una sección del canal sobre libros clásicos. No sé, si les interesa, déjenme aquí abajo un comentario. Si les interesaría una, una sección o una parte de, en la que hable sobre libros, lati libros clásicos latinoamericanos. Hay muchos latinoamericanos clásicos, pero sobre todo clásicos eh, de la literatura internacional. Déjenme aquí un comentario. Déjame en comentarios si te interesa esta sección. No sé cómo la estructuraría, pero eh, intento esforzarme en leer un poco más en ese sentido. Espero que este video te haya aportado un poco de valor. Te envío un abrazo universitario. Lee y prepárate mucho.